Bienvenidos una ocasión más a un directo de Instagram de Navarra Confidencial. Yo soy Hugo Torneiro Silva, soy el corresponsal de Navarra Confidencial para Hispanoamérica y el día de hoy estamos con arroba Luisfo, Luis Fernando. Eh, de que realmente es un, un amigo nuestro en el, en el periódico, es alguien a quien estimamos mucho, que seguimos en, en Twitter y que es estudiante, es eh, pensador, es comentarista eh, de actualidad y pues el día de hoy va a ser nuestro invitado para, para hablar del, del caso Pablo Iglesias en el momento político español e hispanoamericano actual. Entonces, bienvenido. Quisiera que, que tú te presentes un poco también para que para que sea directamente nuestro invitado el que, el que les cuente a los espectadores quién es y qué es lo que hace. Eh, bueno, pues muchas gracias. y sí, la verdad es que ya es eh, creo la tercera vez que estoy con vosotros y espero en algún momento animarme a escribir algún artículo. Y bueno, pues eh, nada, a ver, tanto como pensador y demás, pues evidentemente no. Pero bueno, así que pues soy como toda la gente del mundo y una persona que me gusta eh, hasta cierto punto, eh, pues, dar mis opiniones sobre estos temas. Evidentemente, si es como hoy, por ejemplo, pues, para venir y criticar a Pablo Iglesias, pues, siempre bienvenido sea, ¿no? Pero sí, ahora, eh, más o menos quisiera iniciar, y haciendo una pequeña retrospectiva de la, de la vida política de, de alias del Coletas, de líder de Podemos, porque en el bien en el título que planteamos en el para el conversatorio de hoy estamos diciendo si es que era el fin de, de la vida política de, de Pablo Iglesias, pero para entender si es que estamos llegando al fin de su carrera, tenemos que ver un poco cuál fue la, la carrera de él y sobre todo cuál ha sido su eh, principal motivación dentro de, de la labor política que ha hecho, entonces... Quisiera que, que hagamos esta retrospectiva primero, eh, viendo cuándo inicia, y qué es lo que ha he hecho y cuál ha sido su, su mayor logro como, como político en España. Ah bueno En Hispanoamérica yo puedo comentarte algunas cosas que, en las que influyó profundamente, pero más bien quisiera iniciar con un poco eso. ¿Cómo, cómo nació Pablo Iglesias del político? Bueno, a ver, yo creo que eh, en España nace sobre todo básicamente a partir del núcleo cerrado de la, de la Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas, eh, donde bueno, evidentemente, pues, digamos que más que ser la universidad eh, como, como tiende a ser a día de hoy, es un poco la universidad como a nosotros nos gustaba antes, ¿no? Que no se va tanto a estudiar como a realmente, pues, investigar y, y todo este tipo de cuestiones. Lo digo sobre todo, pues, eh, porque al final sí que se iba a, a dar una formación extracurricular, digamos ahí, ¿no? Evidentemente no es la línea que nos gusta y, y que terminó convertido en un chiringuito político, bueno, pues, eh, eh, como sabemos. Luego también, eh, como dices, evidentemente, eh, y antes de tener una gran relevancia política en España, pues, a toda la plataforma que era Podemos, ¿no?, que nació un poco de ahí, pues ya empieza a tener relación con, con el gobierno de Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, en España nace la plataforma, o como plataforma Podemos, que, que en el fondo surge un poco de forma distinta al resto de, de grupos políticos, ¿no? Y surge, pues eso, sobre todo aprovechando eh, todas las protestas, etcétera, que hubo cuando estuvieron aquí en Sol y todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y entonces, bueno, un poco a partir de ahí es cuando, cuando nace... Y, y bueno, el resto de la historia lo podemos ir comentando ahora, pero sabemos que desde luego no ha aportado nada, o por lo menos nada, ni de lo que prometía, ni nada bueno, incluso lo prometía. Porque fíjate, fíjate que el caso de Podemos es, es interesante porque surge más o menos en simultáneo con otros movimientos populistas de, de izquierda en Europa. Más o menos del mismo momento es, es la France Insoumise de, de Mélenchon en Francia y pues acá en, en Hispanoamérica con toda la, la ola rosada del, del socialismo del siglo XXI, que es un poco la tendencia a la que se, se adscribe eh, Podemos y Pablo Iglesias sobre todo. No sé si es que algunos de sus colaboradores como, como Íñigo Rejón eh, también se se identificaban con, con esta corriente, pero más o menos es así. Lo que tú mencionaste de, de Venezuela es importante porque gran parte de los recursos de, de Podemos y de, de la campaña inicial de Pablo Iglesias provinieron de, de ahí. Igual que, de hecho, en el Ecuador, en mi país, un poco experimentaron jurídicamente con la, la aplicación de, de una constitución y de, de una política constitucional de, de tendencia profundamente progresista y, y de la línea... Socialista del siglo XXI de, de Pablo Iglesias y del grupo de la Complutense, que es profundamente garantista, es formalista, es de, realmente un desastre a nivel, a nivel jurídico. Pero, o sea, ese es el inicio, pero ya la carrera de, de, de Pablo Iglesias hay que, hay que distinguirla muy bien porque puede que uno diga es un político mediocre, pero tan mediocre no es porque ha, ha permanecido en el, en el sistema. Español y muy recientemente logró volverse uno de los vicepresidentes del gobierno. Entonces, al menos de, de política, de política, o sea, de realismo político, ¿debes saber para poder haber llegado a tener tanto poder? No, claro. A ver, al final depende de cómo veas al político, ¿no? Si, si le ves como un, un, un captador de rentas, como los puedo ver yo, pues evidentemente es muy buen político, ¿no? Si tú asumes que un político es un empresario del crimen que lo que busca es perpetuarse en el poder ¿no? y conseguir vivir a costa de rentas ajenas. Desde luego Pablo Iglesias es muy bueno. Eh, es muy bueno, más que nada porque ya hemos visto que él ha, él ha sido capaz siempre de entender cómo funcionan la, las oligarquías y de entender la ley de hierro de las oligarquías y utilizarla a su favor. no él Por ejemplo, con el conflicto que surgió con el no ya pasa de ser un conflicto tanto ideológico a ser un conflicto personal en el que se antepone él como como cabeza, ¿no? pero que sobre todo está el ir al frente de la oligarquía y ya después podemos dejar después o, o de lado todo, todo este tema ideológico. Entonces, hombre, siempre ha actuado de la misma forma, pero bueno, sí, sí. evidentemente para, lo que, para su trabajo, que es ser un empresario de, de las rentas ajenas, pues lo ha hecho muy bien. Sí, y más bien es del último tiempo en donde ha logrado... Enquistarse mejor en la no solamente en la oligarquía de, de su movimiento político de Podemos, que básicamente es el líder indiscutido, sino en la propia oligarquía del, del sistema político español, de, de las cortes y de, del propio gobierno. Y este último tiempo es en donde vemos al Pablo Iglesias más peligroso dentro de, de su faceta ideológica más que de su faceta política, porque realmente hay que considerar que Pablo Iglesias es un político brillante, pero es una persona detestable. Y... Realmente su ideología es incluso más detestable, que es lo que lo marca. Pero ya ejecutando el poder, no solamente accediendo a él, es lo que uno quisiera ver. Porque uno dice, el político con poco poder puede hacer poco daño, pero con mucho poder, y aquí tenemos el caso de Pablo Iglesias y de la persona que básicamente lo ha protegido, que es Pedro Sánchez. Sí, sí, sí, desde luego. Pero claro, al final... O sea, lo que hay que ver es... Eh, claro, a todos nos pilló un poco de sorpresa lo que pasó ahora cuando decía que venía a Madrid y demás, no, porque al final lo que consiguen este tipo de, de, de, de políticos, al final que son muy hábiles en lo que hacen, es eh, llegar al poder y expandir sus tentáculos. ¿no? Entonces, esto en ese sentido lo han sabido aprovechar muy bien, evidentemente, y según se han ido acercando a esas esferas de poder pues han conseguido, eh, en cierto modo... Eh, Permanecer ahí y sobre todo un poco eh, cambiar, aunque no de forma tan radical, por ejemplo, como, como pasó en Venezuela, ¿no? Eh, aunque suena topicazo, pero pero cambiar un poco el sistema desde dentro para conseguir expandir sus tentáculos y que el momento en el que incluso llegase la, com o sea, la competencia, por decirlo así, si los entendemos como, como empresarios del mal, tenerlo mucho más fácil, ¿no? Para volver ahí... Eh, entonces, claro, en, en ese sentido, Pablo Iglesias es alguien que siempre ha sabido jugar bien sus cartas, es alguien que siempre ha sabido moverse, y es alguien que toda la oportunidad, ya no te digo ni para su partido, sino para él particularmente, que ha surgido eh, de llegar al poder, y o oh, agarrarse a él, pues ha sabido aprovecharla siempre muy bien. Sí, y que, bueno, vamos un poco a la, a, aterrizando a, a las propuestas y a las políticas que, que hay en en las que ha influido Podemos y que ha influido Pablo Iglesias de manera personal. Que algo he visto acerca de, de cuestiones sobre aborto, eutanasia, algo he visto también sobre cuestiones de, básicamente, de, de pagas, de leyes laborales, demás cosas en España. No estoy tan al tanto, pero la, la mano de Podemos dentro de las cortes ha sido muy fuerte para promover eh, políticas de, de lo que nosotros consideraríamos de izquierda. Y aquí vemos que las intervenciones de, de Pablo Iglesias no son brillantes, son bastante mediocres, pero de todas formas eh, su movimiento logra logra hacer que pasen estas estas leyes y que se desarrollen las políticas públicas de acuerdo a su, a su propia tendencia. Entonces, aquí vemos ya la, la praxis propia de la política, más allá de, de la ideología que tiene, pero sí en base a los intereses de ellos. Sí, bueno, yo, a ver, también es verdad que yo... Es lo que decía antes, yo creo que incluso una persona que sea de izquierda o de, o de izquierda postmoderna, ¿no? porque al final no es la izquierda tradicional ni mucho menos la que se asocia a ellos, eh, yo creo que incluso ellos tampoco podrían o deben estar muy contentos. De hecho, si no me equivoco, es el líder político con peor valoración de, de los principales o, o, si no, de los que peor valoración tiene. Y esto es básicamente porque, como digo, Pablo Iglesias ha sabido muy bien eh, hacer determinadas cosas, pero desde un plano ideológico tampoco es que haya hecho demasiadas cosas, tampoco no ha conseguido que el, que, que el PSOE, digamos, le, le apoye nada. En todo caso, lo que ha conseguido es que vire a la izquierda el PSOE por necesidad estratégica de, de captar votos de aquellos votantes que un día se fueron a Podemos. Pero no ha conseguido, digamos, grandes resultados. O entiendo yo que no lo ha conseguido, por lo menos a nivel jurídico, por ejemplo, o a nivel de políticas. Eh, entonces, claro, ¿qué es lo que ha conseguido él? Pues mantenerse eh, bien donde está. Y, y luego hay que, hay que entender también esto, que, que claro, al final, él viene de un entorno que sabe entender muy bien este tipo de cosas. O sea, yo que, lo que quiero, sobre todo, presentar la idea es que por un lado va Podemos y por otro lado va Pablo Iglesias. ¿no? Entonces Pablo Iglesias podría haber estado en cualquier partido político, pero resulta que está en uno. Y él está en una situación... Y ante esa situación, lo que busca siempre es maximizar su rédito personal. Evidentemente, a veces yo creo que se equivoca y yo creo que ahora en Madrid, por ejemplo, se ha equivocado. Lo cual valoro mucho y agradezco, por supuesto. Pero creo que no ha, el peligro que presentaba, digamos, eh, no se ha cumplido tanto como desde un punto de vista personalista. Eh, en la medida en que él no ha podido hacer tanto, sino que sobre todo el, el problema que ha supuesto es el viraje de... El pesar a la izquierda, ¿no? La, la gran victoria de, de Pablo Iglesias, más allá de su, de su propio movimiento, básicamente del cual él es uno de los fundadores, más allá de la fama que él haya podido desarrollar, es la de haber influido en todo el, en todo el clivaje de izquierda-derecha en, en la política formal española para que la política de centro-izquierda se vuelva de izquierda dura. Y esto genera reacciones en la propia derecha, de las cuales puede aprovecharse calificándola de, de extrema. Aquí yo te diría, eh, Vox podría ser el, el anti-Podemos y, y Santiago Abascal podría ser el anti-Pablo Iglesias. O sea, sí, si uno lo ve desde, ese, desde esa perspectiva y quisiera que tú me comentes si es, que, si es que es así o si es que más bien yo desde fuera de, de la península me equivoco. Eh, eh, sí y no. O sea, quiero decir, evidentemente en el caso de España es así, ¿no? Pero yo creo que esto en general, estos fenómenos tipo Vox, por ejemplo, que son, digamos, una nueva derecha con la que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo porque creo que pecan de neoconservadores eh, prácticamente siempre, ¿no? Pero todo este tipo de fenómenos yo creo que no son algo de España en concreto. Evidentemente en España pues se, se materializa en un caso concreto que, que es el que propones tú y que sí si es acertado, pero este fenómeno no es algo ni mucho menos español y ya está. Lo estamos viendo en todo el mundo cómo está surgiendo pues este esto que llaman nueva derecha, pero que en realidad eh, no es más que la conjunción de una gran cantidad de derechas, no, pues derechas viejas, derechas incluso eh, en, en casos muy extremos ¿no? de eh, fascistas, pero de, sobre todo gente de una nueva derecha alternativa que está contra el posmodernismo ¿no? Yo entonces creo que esto no es tanto un caso de España, aunque sí que es verdad que en, en España es uno de los casos que mejor se vislumbra, porque por desgracia aquí bueno, pues parece que somos número uno o prácticamente eh, en feminismo posmoderno y todo este tipo de cuestiones, pero creo que esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y sobre todo es eh, la derecha uniéndose de algún modo ¿no? como, como reacción frente a la izquierda posmoderna Entonces, en el caso de España eso se ejemplifica a través de Vox, pero bueno luego también se puede eh, ejemplificar a través de Bolsonaro, de Trump, o a través de, de un montón de, de partidos del estilo que están surgiendo en distintos países en todo el mundo. ¿no? Sí, oh, Pablo Iglesias personalmente es un, es un personaje controversial, es una persona que no, no tiene una vida particularmente privada, que, que no carezca de escrutinio, y de hecho uno puede ver esto con con las cosas que ha hecho con su propia eh, pareja, que, que es Irene Montero, y con el apelativo que les dieron a, a él y a, y a ella eh, hace algunos años justamente por, por la compra de un de un chaler en una zona muy muy exclusiva de Madrid, que les, les valió el, el apodo de, el mote de, de Marqueses de Galapagar. Entonces, un poco quisiera que comentes de esto de, de las contradicciones de Pablo Iglesias y eh, sobre cómo las contradicciones le afectan políticamente. Bueno, eh, fíjate eso, claro, eso al final es uno de los motivos, yo creo, por los que a día de hoy es uno de los líderes peor valorados, ¿no? Porque tú puedes estar haciendo el tipo de cosas que ha hecho él, este, incurrir en este tipo de contradicciones durante un determinado periodo de tiempo. Si estás así mucho tiempo, lo más probable es que después, digamos, te caigas del guindo de alguna forma o por lo menos se caiga del guindo los votantes y, y termines teniendo una peor valoración, ¿no? Eh, entonces, bueno, en su caso yo creo que no ha habido ni que disimular en ningún momento, efectivamente está en un, en un chalet en Galapagar, eh, que en una urbanización de las que dijeron que nunca iban a ir. Recuerdo que Pablo Iglesias, una de sus frases célebres cuando Podemos todavía era una, una mera plataforma, si no me equivoco, era yo siempre voy a seguir queriendo vivir en Vallecasco, lo sé siempre. ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí es donde vemos cuando el, el político eh, sabe hablar política, es mejor y es más hábil. Entonces, eh, en este caso yo creo que no le salió muy bien, pero bueno, Pablo Iglesias supo, en cierto modo, sacar las castañas del fuego. Aunque dijo, pues, nada, es que ahora hay que cuidar una familia y la gente nos conoce y tenemos que estar más fuera, ¿no? Entonces, claro, esto, visto desde fuera, es un poco gracioso porque en el fondo no es más que eh, ejemplificar lo que es el político, ¿no? Le das una situación concreta, intenta maximizar su beneficio personal y, y en este caso, para maximizar su beneficio, ¿cuál era la mejor forma? poner una serie de excusas, que es a lo que están es a lo que está él siempre y, y recordemos que es que Pablo Iglesias es una persona que las contradicciones le dan exactamente igual se, se ha pronunciado socialdemócrata, se ha pronunciado comunista, se ha pronunciado socioliberal entonces, ¿en qué punto te quedas? no pero ya digo, esto es, esto es algo, para mí es, es un buen, una buena ejemplificación del político porque si bien todos son iguales, aunque lo camuflen un poco más, pues a él se le pilla más fácil y ahora sobre eh, la propia la propia estrategia y más bien la, lo más reciente que, que ha hecho él que fue lo de lo de querer dimitir su su crudo en, en las cortes para poder participar en, en la asamblea en las elecciones para la asamblea de, de, de madrid y yo yo creo que es una actuación que es bastante valiente por así decirlo tiene bastante bastante ambición muy ambiciosa y sobre todo considerando que hace poco Pablo Iglesias logró llegar a, a, lo, a algunos de los puestos de, de mayor poder dentro de la, del propio gobierno español, lo cual permitía que existan vínculos fuertes con, con partidos, con, con, no solamente con, con partidos, sino con gobiernos de izquierda poderosos en, al otro lado del charco, en, en América. Entonces, eh, un poco pasar de, de la política nacional española a una política muy, muy local, o a mitad local, que es básicamente Madrid, la capital. ¿Y cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿Tú crees que es, que es algo estratégico o que más bien es algún tipo de, de tiro en el pie que se ha dado él? Eh, bueno, a ver, yo tengo un, un par de teorías posibles al respecto. La primera, que es la que dicen ellos, bueno pues eh, que es un, algo puramente estratégico, no me la creo. Yo creo que, que es Pablo Iglesias tomando decisiones que él cree que le beneficiarán a Futuro. Eh, entonces, bueno Una primera que, que yo creo que no se habló Mucho eh, y con la que hay que ser cautos a la hora de decirlo, pero que yo creo Que es bastante viable Es, eh, claro Pablo Iglesias, eh, una persona que Siempre se ha cargado a todo el que ha tenido Por rival y que siempre ha buscado Lo, lo mejor para su rédito Propio y que siempre Ha sido el más ambicioso, ahora de repente Deja la, vice, la vicepresidencia Y deja de dirigir El partido o, o a la vista que lo vaya a dejar de hacer para ir a la Comunidad de Madrid. A mí de primeras eso me sonó un poco extraño, en el sentido en que una persona así no me cuadra que haga eso y nunca me cuadro que haga eso. Entonces, yo de primeras pensé, y esto evidentemente es pura especulación, digo, pues le habrán pillado algún tipo de corruptel a nivel del gobierno, o tendrán, pues, algún caso del estilo Villarejo dentro, ¿no? que le obligue en cierto modo a salir. Puede que no sea eh, el caso. Eh, pero bueno eh, la otra opción que veo es que él eh, sabe que va a perder las elecciones en Madrid y a lo mejor prefiere estar más cómodo eh, en la oposición y en su casa y sin tener que meter, meterse en todo este tipo de cosas no que, que también es bastante razonable al final, ¿dónde están más cómodos este tipo de discursos? en la oposición siempre, evidentemente y, y yo creo que también a él le interesa estar en, en la oposición eh, luego si estás en, en este marco eh, digamos, no, no a nivel nacional es mucho más sencillo y es una vida mucho más cómoda en general ¿no? entonces, si vamos a su beneficio personal tal vez sea eso Pero, ¿tú crees o sea, más allá de, de su propia situación, porque el, la izquierda, tanto en España como en, como en Hispanoamérica está volviendo muy muy volátil o sea, yo, yo te doy casos concretos eh, tenemos elecciones en básicamente 15 días en mi país y los dos candidatos más fuertes son de un candidato de derecha liberal, cercano a lo que, a lo que presentaba Ciudadanos en España, más o menos de, de la misma tendencia, un liberalismo progresista y demás. Y la otra, la otra alternativa en, en mi país es, es un candidato muy cercano a lo, que, a lo que es Podemos, que es realmente un, un socialismo eh, progresista también, y con, con candidatos de que habían sido cómplices de actos de corrupción en un gobierno de izquierda y demás. Entonces, cuando, cuando yo comparo la, la situación de mi país con la española, digo, eh, Pablo Iglesias y Podemos podrían haber, bajo otras circunstancias, de haberse tomado lo que solía ser la, el PSOE, la, la izquierda tradicional española. Pero por alguna razón no lo están haciendo. Y me, me llama la atención porque a Pablo Iglesias, al menos en, en Hispanoamérica, se le tiene mucha más deferencia que a cualquier otro político español de izquierdas. Y es justamente porque muchos de los que reconocen a la política española eh, o se proyectan en Vox, justamente por, por su eh, espacio, por su lugar más radical dentro del espectro de la política formal, sin contar eh, partidos como... Eh, los remanentes de, de la falange, como el carlismo, eh, como el propio tradicionalismo, que realmente están fuera de, del espectro por razones obvias, y partidos que realmente son muy locales como para considerarse, considerarse radicales, como los nacionalismos eh, vascos y catalanes. Pero, pero tenemos a Podemos, que es el partido eh, tradicionalmente de, de izquierda dura, eh, al menos en los últimos 10 años en España, y es el modelo para... para para los partidos de izquierda en Hispanoamérica. Y tú ves, si es que Podemos está en decadencia, y si es que Pablo Iglesias podría estar en el final de su, de su carrera política, ¿qué significaría esto para, para aquellos que le siguen y para aquellos que le procuran imitar en, al otro lado del, del océano? Eh, hombre, depende. Depende. Desde un punto de vista ideológico, creo que significa poco. Al final, sí, para un digamos un, una persona de izquierda posmoderna. Eh, Pablo Iglesias ha cumplido su función de sobra porque al final eh, el, el único motivo por el que eh, Podemos eh, en un determinado contexto no pasó al PSOE fue básicamente porque hizo al PSOE virar hacia el posmodernismo. ¿no? O sea, no es lo mismo la izquierda en, en España eh, hoy que hace 15 años, pero no lo es básicamente porque el discurso posmoderno en muchos ámbitos ha sido comprado por la izquierda. Entonces, ¿qué hizo Podemos? hasta cierto punto en España, forzar al PSOE eh, a, a comprar todo el discurso posmoderno en todos los ámbitos. y ¿eh? ya Incluso te diría que el que menos se ha visto afectado es el ámbito económico, pero mm. pero en todo este tipo de cuestiones sociales y culturales que, que conforman la izquierda tipo Podemos más moderna, es lo que mm. lo que ha hecho, eh, o, el, o el haberse adaptado del de, de PSOE, es lo que ha hecho que Podemos no termine pasándoles y no termine quedándose. Entonces, claro, yo entiendo que cualquier persona del espectro ideológico de Podemos puede estar contenta con su actuación y luego, evidentemente, eh, todo este tipo de movimientos eh, tienden a tener algún tipo de figura personalista, como ha sido el caso de Pablo Iglesias, que, bueno, pues eso, si yo fuese alguien eh, de izquierda postmoderna habría agradecido que, que, que desde luego hubiese una figura así sobre todo por, por lo que ha hecho para ese entorno ideológico. Luego, evidentemente, al resto del mundo creo que no nos ha hecho ningún bien. Pero, ¿por qué armar un partido político? porque Pablo Iglesias armó un partido político eh, fuera de, del PSOE? Porque hay que entender que, que la familia Iglesias también eh, tiene mucha cercanía con, con la izquierda radical española desde hace mucho tiempo. Me parece que el padre o el abuelo de él fueron parte de de los grupos de, de anarquistas en de, de la guerra civil y, y demás. Pero, ¿por qué armar un partido político por separado de, de la izquierda institucional en España para, para lanzar el proyecto personalista de, de Pablo Iglesias, en lugar de intentar de subir dentro del propio PSOE y cambiarlo desde dentro? Hombre, yo creo que porque el contexto hasta cierto punto invitaba a ello. Eh, y como digo, el PSOE había determinados discursos que todavía no había adoptado. El PSOE antes de Podemos no tiene nada que ver con el PSOE de hoy y, y esto Pablo Iglesias lo entiende muy bien. Además, en, en el PSOE una figura como Pablo Iglesias difícilmente hubiera ascendido. Al final, Pablo Iglesias eh, eh, en un PSOE mucho más moderado como el de la época no hubiera podido ascender de ninguna forma porque eh, piensa que en, en el PSOE, eh, del, sobre todo el que estamos hablando, de Zapatero, por, por fuerte que parezca en el PSOE de Zapatero y posterior yo creo que jamás hubiera aceptado a alguien que se ha declarado abiertamente comunista o que ha dicho que va a utilizar la palabra democracia porque mola. Entonces, evidentemente, en ese sentido pues veo muy complicado que, que hubiera ascendido dentro del partido y además porque el, toda la ideología que acarreaba Podemos en su momento, que no era mucha, era más eh, unir gente en su frustración contra un enemigo común, pero toda la ideología, la poca que podía llegar a tener, era muy distinta a, a, al PSOE, ¿no? En, de hecho, en un origen, lo que proponían era nacionalizar absolutamente toda la banca y todo este tipo de cuestiones que nada tienen que ver con lo de ahora. A ver, ¿qué más, qué más se puede ver de Pablo Iglesias? Porque estamos en, estamos en una en suerte de crucil, en donde tenemos el, el Pablo Iglesias que llegó al, al mayor punto de su poder hace muy poco tiempo, tenemos el Pablo Iglesias que políticamente creó un proyecto, lo desarrolló, lo maximizó su, efic su eficiencia para, para su propio poder personal. En este momento está en retirada hacia una política local y, y realmente la, la figura de Pablo Iglesias no solamente es política, porque hay que entender que él surge de un contexto académico de la Complutense y que incluso surge de un contexto periodístico. O sea, y tal vez ese Pablo Iglesias es el que el que quiere recuperar ahora porque su influencia puede estar más allá del, del ejercicio del poder, sino más bien de, de lo que entre los neoreaccionarios llaman eh, dentro de, de la estructura de la catedral, que son los medios, que es la propia academia, o sea, generar opinión pública. Entonces, no sé si tú crees que más bien el Pablo Iglesias que, que sale de la política más bien se va a convertir en un Pablo Iglesias que... Que sea formador de opinión pública ya a nivel, a nivel profundo, más allá del poder político. A ver, es que en el momento en el que tú estás en un medio, bien sea público o sea privado, subvencionado con dinero público, nunca estás fuera de la política. ¿no? Al final, el pongamos, el director de, de Radio Televisión Española está condicionado para conservar su puesto de trabajo por el gobierno de turno. Y evidentemente su trabajo es hacer propaganda para el gobierno de turno, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, nunca te llegas a desvincular del todo y además tiene que ser una vida muy cómoda, ¿no? Porque es una vida en la que, eh, bueno, pues a ti te están pagando por ser, en cierto modo, una alimaña y, y es la vida, desde luego, más cómoda y además puedes trabajar en lo que te puede gustar o no, que, que es la comunicación, o sea que, bueno, eh, creo que es un pequeño nicho que le puede, le puede ir muy bien. Además, él mismo... Eh, recuerdo que, que bueno, es un poco como diseñado con papel y boli, ¿no? Porque eh, yo recuerdo un extracto en el que decía, mi sueño es que haya una cadena pública y se me, y se me ponga a mí eh, como director de esa cadena pública, ¿no? Entonces tal vez pareciera que el, que el proceso ha sido hasta cierto modo eh, llegar lo justo al gobierno, crear los chiringuitos suficientes en lo que a él le gusta, que en este caso pueden ser los medios, y después salir y ya tenerlos montados para el resto de su vida, ¿no? que, que es un poco lo que comentaba, porque además esta estructura de poder, los medios, ¿no? Esta, esta fuerza al margen de la política que muchos no ven, es, es una forma más de mantener a los políticos que le van a mantener a él eh, en, ese, en ese sentido. Entonces, es un, se retroalimenta y es algo que a él le permite, en cierto modo, bueno, pues... Eh, mantener ese tipo de cosas que a él le gustan y además mantenerse dentro de lo que es el, el abanico de vivir del dinero de los demás. Ahora vamos a hablar un poco de, de, la, de los vínculos internacionales de, de, del Coletas, porque muchos solamente consideran y recuerdan la cercanía que tuvo Pablo Iglesias con, con Hugo Chávez, con el bolivarianismo venezolano, y en realidad pocos se dan cuenta de que tuvo influencia en, en otros países de la misma tendencia, Ecuador, Bolivia, Argentina, e incluso Irán, que eso es algo de lo que muy pocos eh, hablan y que realmente es un, es un vínculo que era de lo más preocupante para, para toda persona eh, derecha en, en Occidente. pues Y no sé si tú recuerdas que, que Pablo Iglesias era, era presentador de un programa en, en este canal iraní, en este canal de la televisión pública y un canal internacional. Y de, de eso se habla poco porque nos quedamos mucho con la imagen del de, de Pablo Iglesias político, pero no del Pablo Iglesias difusor, a pesar de que no es algo que él haya abandonado nunca, que es lo que mencionaste antes. Sí, bueno, pero por eso digo que Pablo Iglesias está más como de la oposición, es que incluso aunque se quede en Madrid de la oposición, al final un gran comunicador, en la o sea, la ser un gran comunicador es lo necesario para estar en la oposición, para estar en cualquier tipo de gobierno. Eh, evidentemente, no basta con ser un buen comunicador, sino que tienes que ser un buen gestor. ¿no? Y cuando eres una persona que destaca tantísimo, como Pablo Iglesias, en, en el debate, podríamos decir, ideológico, y sobre todo en ser un gran comunicador y un líder carismático a nivel comunicativo, lo que te interesa es estar en la oposición o estar en un medio. No te interesa tanto estar en el gobierno. Porque, porque evidentemente en el gobierno pues no puedes vender un discurso si no puedes corroborarlo con, con determinados hechos. ¿no? En cambio en la oposición es mucho más fácil. De ahí que él no cuando, cuando esa faceta ni quiera hacerlo. Pero en este punto, ¿qué consideras tú? que ¿Es el fin de Podemos? ¿Es el fin de, de Pablo Iglesias? ¿O sea, después de esto? ¿No habría más que, que caída de su popularidad, caída de su influencia? ¿O crees más bien que estamos en, en una suerte de, de retirada estratégica para, para cosas cada vez más fuertes? Porque no sabemos si es que en las siguientes elecciones generales él vuelva a lanzarse para, no. para las cortes, probablemente aplicando a o sea apuntando a una, a una presidencia del gobierno. O si no, más bien Pablo Iglesias con esto ya, ya está acabado y serán otros los que tomen la posta. A ver, yo creo que, que el Pablo Iglesias es Podemos y Podemos es Pablo Iglesias, con lo cual la salida de Pablo Iglesias como candidato a la presidencia del gobierno no hace sino hundir a Podemos, sobre todo viendo que la alternativa es Yolanda Díaz, que yo creo que si ya estaba Podemos en horas bajas con el PSOE comiéndoles terreno, desde luego con Yolanda Díaz ya no tienen nada que hacer y con Pablo Iglesias fuera menos. Con lo cual, ya Podemos de un futuro, eh, pues no te voy a decir a los ciudadanos, pero casi. Eh, pero eh, evidentemente todos esos votos van, van para el Partido Socialista y luego a Pablo Iglesias pues sí que le veo eh, gestándose un futuro pues a nivel regional, por ejemplo, pues podría ser parte de la oposición en Madrid ¿no? y, y vivir cómodamente en ese sentido eh, o si no, pues bueno, pues, también tiene la opción de eh, terminar en medios uh -huh. con mucha más audiencia de la que podía tener previa toda esta historia entonces, a, por, por decirlo un poco, yo creo que Podemos y partidos equivalentes a Podemos, eh, pues el estilo más Madrid, aunque aunque no es exactamente eh, lo mismo, de hecho van separadas estas elecciones, pero a nivel regional pueden seguir funcionando porque es más cercano al, al vecino y le puede dar una serie de, o lo que ellos consideran una serie de soluciones mmm, más cercanas, pero desde luego a nivel nacional eh, yo creo que le queda poco recorrido, la verdad. Ya, con, con esto, o sea, considerando que este es el fin a nivel, a nivel de, de España, en todo caso, de, de Podemos y de, de Pablo Iglesias como político nacional en, en el gobierno español, ¿cuál sería el, el futuro de, de la izquierda posmoderna dentro de España? ¿Se, ¿Se quedaría dentro del nuevo PSOE y formaría una nueva agrupación, o, o tú qué crees, o también se reduciría la, a la política local? Eh, no, yo creo que la izquierda posmoderna ya está. Eh, bueno, iba a decir absorbida por el PSOE, pero en todo caso habrá sido absorbido el PSOE por la izquierda posmoderna. Y con lo cual yo creo que ya es parte, ¿no? Ahora ya estamos en un punto en el que eh, mucha gente, sin ser consciente de ello, eh, está en la, en la guerra continua de, de, de lo que nosotros ahora llamamos derecha-izquierda. El eje ahora mismo se ha movido hacia posmodernismo o... Eh, reacción frente a ese posmodernismo entonces yo creo que la izquierda en general va a terminar más unificada en torno a un partido más grande como es el PSOE afín a ese posmodernismo, y la derecha eh, por su parte eh, pues es probable que siga dividida porque eh, digamos pues hay distintos tipos de reacción, ¿no? hay la reacción que, que cede más y la reacción que, que cede menos ¿no? entonces eh, en ese sentido Creo que la izquierda tiene, evidentemente, una ventaja estratégica importante, ¿no? Y dentro del marco que hay en España. Ahora, yo creo que para terminar, porque es una, es una pregunta, ¿tú crees que sin Pablo Iglesias, eh, ya hay sin, sin un partido abiertamente de, de izquierda posmoderna, y o se acabe también la reacción más fuerte de de la derecha, es decir, un fenómeno como Vox, ¿tú crees que fuera de esa, dejando de tener una figura, un partido, una institución a la cual denomine, eh, de, demonizar, a la cual oponerse abiertamente, que era básicamente la disyuntiva Podemos Vox, ¿y ¿va a dejar de existir esta derecha? O sea, ya mencionaste que puede que siga dividida por, porque hay una derecha que se ve más, hay una derecha que se ve menos, pero ¿tú crees que ¿Va a desaparecer la, la derecha que se consideraba radical dentro del espectro moderado de la política en vista de que ya no hay una izquierda radical institucionalizada? Bueno, a ver, lo primero que, que, que quiero aclarar antes de acabar es que evidentemente eh, todo este tiempo hemos estado hablando de derecha e izquierda, ¿no? Pero, pero lo estamos haciendo en términos coloquiales porque, y esto es un punto que quiero aclarar, mi opinión es que eh, ninguno son derecha y no y no puede un partido... Bueno, no puede haber una derecha... ¿no? Pero bueno, más allá de, de, de esto... Hombre, vamos a ver. Eh, yo creo que el fenómeno de la izquierda de la derecha reaccionaria ha llegado para quedarse. Como te decía, creo que no es algo de España, creo que es algo del mundo entero y creo que es un fenómeno propio de la democracia. Entonces, yo soy bastante... Eh, pesimista en este sentido. Yo creo que la democracia lo que lleva es a que surjan estas, estos conflictos eh, ideológicos fuertes ¿no? entre, entre distintos grupos eh, y, y de hecho siempre resulta en una reacción que esa reacción muchas veces ha acabado mal. ¿no? Lo vimos en el siglo XX cuando en realidad todo esto surge de procesos democráticos en los que dicen viene el comunismo, viene el comunismo hay una reacción y esa reacción acaba mal. O, eh, pero no solo es el caso de, de Alemania es que también es el caso de España y hay un montón de otros casos entonces yo creo que esa es, es la tendencia natural de la democracia eh, y yo soy bastante pesimista a este respecto hombre, es verdad que, que, que un contexto guerra civilista pues no es no parece factible a corto plazo no pero eh, yo creo que, que esta polarización que, que se da eh, no es algo que se vaya a solucionar que la propia democracia de repente vaya a solucionar ¿Por qué? Porque eh, Al político de Vox le interesa el mismo discurso Y al del PSOE le interesa también el discurso De que qué malo es el otro ¿no? Entonces, claro, si tenemos esa serie de incentivos Ad infinitum Lo que termina o lo que termina derivando Es precisamente en un auge de, Del conflicto ¿no? Entonces, hombre, yo no sé No sé mmm, Cuáles eran las circunstancias históricas exactas Y tampoco pretendo aquí leer el futuro, pero desde luego veo difícil que eh, la propia democracia eh, acepte el, los errores que derivan de la misma, ¿no? en este sentido. Yo, yo estoy de acuerdo con el comentario que, que hiciste al principio de que o sea, hablamos coloquialmente de, de izquierda-derecha a derecha para sí. facilitar el, el entendimiento a cualquier persona que, que no esté iniciada un poco en el estudio profundo de la política. Pero la gran verdad es que la política formal, la política electoral en cualquier estado occidental en este momento es de una derecha moderada contra una derecha radical. Eh, es que digo, de una izquierda moderada contra una izquierda radical, error mío. La, la derecha real que realmente está fuera de, de la política electoral, poco o nada tiene que ver con, con las dinámicas de, de lo político, como diría Carl Schmitt, de, del amigo y enemigo para... Para la izquierda es absolutamente todo lo que hay. De hecho, las derechas institucionales que participan en elecciones no son más que una izquierda que no tiene tanta tanta claridad en su propia perspectiva de izquierda, sino que mantiene, intenta preservar eh, lo poco que le parece correcto de un sistema que, que fomente el caos, que fomente la entropía y el enfrentamiento. Entonces, tal vez ese es el, el futuro. o sea Vemos que Pablo Iglesias solamente fue fue la chispa que encendió eh, un conflicto y la polarización política en España y que incluso se, se expandió en Hispanoamérica. Yo, yo quiero insistir, quiero terminar un poco esta intervención ya antes de, de terminar el directo. La influencia de Pablo Iglesias y de Podemos en, la, en las izquierdas radicales, institucionales en, en Hispanoamérica, es algo que no podemos olvidar. La constitución... Eh, que implantaron en Venezuela, en el chavismo la constitución correísta en, en Ecuador la política en general en, en el periodo de Evo Morales gran parte de las estrategias y de la propia ideología que se ha impuesto en, en Argentina durante los últimos años con Cristina con Kirchner realmente todo eso surge del laboratorio de ideas de Podemos y Podemos influyó profundamente no en la propia política eh, como se da en la realidad en estos países, pero influyó en las ideas que se que se enfrentan. Entonces estamos estamos a merced de lo que de, de la posmodernidad y estamos a merced de, de esta entropía que se va gestando en España, pero que se difunde. Entonces si es que en España la derecha es paupérrima, si es que en España la, la derecha es papanatas, como mencionó Ángel en el, en el chat, eh, pues en Hispanoamérica vamos a tener un reflejo bastante similar de eso. Yo algunas veces pensé, eh, muchos de los fenómenos que se dieron en España tenían sus reflejos acá en Hispanoamérica. Eh, las guerras carlistas se reflejaban mucho en las guerras civiles que, que ocurrieron en el siglo XIX en, en, al otro lado del océano. Eh, la dictadura de, de Franco eh, también se reflejó en las dictaduras militares hispanoamericanas. O sea, son cosas muy paralelas. Y si vemos que la democracia española está colapsando en sí misma, por su propia inconsistencia y por su propia incoherencia, no tendríamos que esperar mucho a que en Hispanoamérica pase algo así. Y Podemos siento que fue el, la chispa que hizo que, que comience a, a quemarse todo el barril de pólvora. Sí, pero bueno, el, el, al final el efecto Pablo Iglesias es un poco como el efecto Trump. ¿no? Yo creo que es una sociedad predispuesta y que llega una figura que muchos tienen por una especie de mesías que ha venido con la verdad revelada. Pero que lo único que ha hecho realmente es amoldarse al, al pensamiento de, de unos cuantos, ¿no? Eh, como reacciona lo que fuera, pues en su momento en España, la reacción a, eh, bueno, no, no diría tanta corrupción, sino a, a una socialdemocracia estándar, ¿no? Y, y, y en el caso de Trump, en Estados Unidos, pues fue una reacción a esta izquierda. Entonces, evidentemente, eh, no hay. Se, se llega a vanagloriar a las figuras pero realmente no son más que, que la chispa ¿no? Que, que prende todo lo demás pero esa chispa no prendería nada si no hubiera algo pre, predispuesto a ser prendido ¿no? por ella yo, yo creo que es un, una gran conclusión, veamos si es que hay algunas preguntas que, que hay, quieran hacer las, las personas que, que nos han visto el día de hoy y en base a eso eh, respondemos y, y terminaríamos la, la emisión, tenemos que que hagan alguna pregunta Mira, buenas horas, seguro. Pero, Se une mi amigo Benja. O sea, eh, lo que Ángel eh, decía es que Pablo Casado básicamente es el, el personaje que está fomentando la, la fuerza de Vox porque, porque es una persona bastante tibia, aunque también es otro de los problemas. Y aquí puedo hacer referencia a lo que tú dices. o sea, Son estos políticos mediocres los que van, van aumentando la... La histeria política de la población que les conlleva, que les orienta a, a elegir y apoyar a estos, a estos líderes populistas, ciertamente. Pablo Iglesias fue un populista. Sí, sí, sí. venga, por aquí llegan las preguntas. Manda lo que tú quieras. Sí, sí, no. A ver, evidentemente. Pero, es, lo, es lo que digo: esa división de la derecha, obviamente, viene en el momento en el que hay. Bueno. Repito, derecha, porque. <risa> Pero bueno, hay determinadas. <risa> que se ceden en determinadas batallas ideológicas y se coge, sobre todo, se coge la costumbre de ceder en determinados contextos ideológicos. Eh, esto es algo que le gusta mucho a Benja que él habla mucho, que son. bueno, toda la cuestión de las ventanas de Oberton, ¿no? Pero al final, lo que te empieza haciendo la derecha, digamos, en un primer momento, eh, aceptando entrar en debate sobre el matrimonio homosexual, después apoyándolo, eh, bueno, produce un viraje ¿no? hasta eh, donde tenemos ahora grandes partes de la derecha apoyando eh, en cierto modo la gestación subrogada y todo este tipo de cuestiones, la eutanasia ¿no? entonces poco a poco se van se van cediendo discursos no hasta que terminamos en una derecha reaccionaria que evidentemente se nutre de que haya otra derecha digamos más cobarde si se quiere que acepta todo este tipo de cuestiones ¿no? e incluso el discurso LGTB, etcétera esto, esto es útil porque tal vez el papel real de, de Pablo Iglesias y de Podemos fue el de, el de empujar la ventana de Overton hacia hacia el, hacia el posmodernismo, haciendo que efectivamente se, se genere las condiciones para que haya una, una reacción al, ante el status quo de, del sistema con derechas a lo mucho, derechas de izquierdas a lo mucho separadas en cuestiones económicas y ni siquiera en eso simplemente en afiliaciones personales a un partido político eh, esta es pregunta de Benja ¿qué va a hacer de Pablo Iglesias en 10 años? estará en una gran empresa no, eh, bueno, no, no privada eh, lo hemos comentado antes Benja, lo hemos comentado antes o seguirá en, en la oposición yo imagino que oposición regional en Madrid, que igual es para lo que se postula porque es más cómodo, o probablemente acabe en algún tipo de medio, eh, sea privado o público seguro, y esto lo garantizo y pongo la mano en el fuego, financiado con, con dinero, o por lo menos financiado en gran medida con dinero público. Eso es lo que lo que pienso yo. Pues sí. O sea, yo, yo más bien estoy, estoy esperando. Eh, puede que el fin de la Podemos en España sea una fuerza para, para al menos una pseudo derecha institucional en Hispanoamérica, aunque no estoy, no estoy convencido, yo estoy bastante decepcionado de, de la política formal en mi país, porque no o sea, tiene justamente el problema que, que tú mencionas, que realmente hay demasiadas concesiones y, y no, no existe conexión real con, con las personas de a pie, como aquellos que toman el transporte público o aquellos que que son pequeños pequeños autónomos, por así, así los pequeños empresarios, pequeños comerciantes. Entonces, eh, no creo que la política formal cambie, si es que sigue dándose un fenómeno en donde cualquier movimiento de izquierda radical puede mover la ventana de Overton y sí, bueno, pero... volver cada vez más cobarde a, a la derecha institucional y generar una reacción de, de una derecha que simplemente es, es la sombra de la derecha anterior. Sí, desde luego, pero yo creo que en Latinoamérica en general tenéis una ventaja y, y además creo que es una ventaja o un inconveniente, ¿no? pero que puede ser una ventaja estratégica importante y es que eh, eh, las cosas hay que decirlas y yo sé que en España bueno pues puede no ser algo bueno a nivel social, no, pero, pero no hay tanta influencia, eh, digamos, católica, por lo menos no se encuentra esa sociedad muy católica, ¿no? como si se da en Latinoamérica. Eh, eh, por, lo, por lo menos, en nuestras, en nuestras tradiciones sí, pero por lo menos no tan arraigada en nuestras costumbres, ¿no? Entonces, yo creo que, que ese es un debate que, que es muy importante y en el que, eh, bueno, pues si se consigue, ¿no?, eh, que la tradición católica se oponga a todo este tipo de cuestiones, sería muy importante y, y una vía fuerte de frenar todo este tipo de avances en Latinoamérica, ¿no? que creo que es un debate que ya, ya se está dando y que es muy relevante. ¿no? Eh, entonces creo que es una baza que, bueno, pues ahí es, a cierto punto se puede jugar. Sí, tiene razón en eso, porque eh, la, la tradición católica en, en Hispanoamérica eh, persiste mucho y está muy arraigada en, en los sectores más populares, más humildes, que conforman eh, mucho más del 50% de la población, la, la, la población urbana que es tradicionalmente más más vanguardista, más progresista es aquella que ya está corrompida por, por el modernismo y por el posmodernismo y que efectivamente es la que más promueve políticas eh, pues eh, anti natural por, por llamarlas de una forma más, más consistente y los medios y los grandes partidos y toda la gente que está en, que está en, el, en el establishment por, sí. por explicarlo de manera extensiva son, son urbanitas son gente de las ciudades y, y no son gente conectada con, con la, el pueblo con las personas de a pie y es algo que yo me he percatado mucho en el último tiempo o sea, si es que persiste y si es que puede haber una reacción natural eh, exitosa en, en cualquier país de latinoamérica y eh, va a ser gracias a, a este fenómeno de, de poder conectar con el pueblo o sea, muchos van muchos van a decir no es que eso es populismo pero tal vez un populismo bien llevado y tal vez un populismo que no sea el, el clásico populismo, eh, populismo, sino más bien una suerte de, de reacción popular como las que se dieron en, en la Revolución Francesa, con, con estos movimientos legitimistas. Yo pienso en, en, no en el carlismo precisamente, sino que pienso en, en los, los rebeldes de, de la bonde en Francia. Pero no estoy seguro que eso pueda darse porque el establishment tiene mucho poder y tiene muchos recursos en, en nuestros países. Hombre, desde luego, más deseable un fenómeno tipo carlista que uno tipo revolución francesa, <risa> desde luego. Pero sí, muchas gracias Luisfo, ha sido un gusto estar en este, en este directo contigo y pues a los que nos vieron les invito a suscribirse al canal de YouTube, a darle follow, a seguir a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox, Spotify creo y pues a, a seguir a seguir nuestras actividades que vamos a hacer un poco de cuestiones más de actualidad próximamente que como hicimos ahora hablando de, del caso Pablo Iglesias te agradezco a ti, agradezco a, a quienes nos vieron y espero tenerte pronto de nuevo en el, en el, en el canal en, en la cuenta y muchas gracias bueno, muchas gracias a ti Hugo, ha sido un placer como siempre you <music>